Cuando decida comenzar a jugar, tendré que hacerme un usuario en una plataforma tecnológica que es Neo LMS. Habéis recibido un papel a la entrada que os explica qué tenéis que hacer para poder registraros y empezar vuestra partida. Al entrar en la plataforma, podréis ver diferentes tipos de retos, personales, de emprendimiento, pruebas semanales o globales. En el juego, el grupo motor de la moneda tendrá un importante rol en el Alcalá Poli. Ellos son una serie de expertos profesionales comprometidos. Ellos son... ¡La familia Trekefeller! Su profesionalidad y seriedad los avala, como podemos ver en algunas de las imágenes de sus reuniones semanales. Vamos a conocer algo más sobre ellos. Julio Berzal, ingeniero técnico de telecomunicaciones, desarrollador freelance de aplicaciones móviles, miembro de Agua de Mayo y Simbiosis. Carmen Elisa Salazar. Licenciada en Estadística, parada de larga duración y en este momento buscando alternativas para poder lograr autonomía financiera por medio del autoempleo. Ignacio Gómez Guerrero, licenciado en Geografía, experto universitario en Economía Social, miembro de Simbiosis y promotor de la ínsula Coworking. Brianda Yáñez. Concejala de Transparencia e Innovación Social del Área de Economía Social y del Bien Común del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y César Gallego, ingeniero de telecomunicación y director técnico en una empresa de medios de pago, miembro del colectivo Agua de Mayo, Simbiosis y coordinador de Alcalá de Música. Nosotros seremos los responsables de definir los retos y comprobar su consecución. Además, habrá que tener en cuenta que esto es un juego, y como tal pueden suceder cosas imprevistas, buenas o malas. Podréis navegar entre las distintas pruebas, donde se os explicará qué es lo que tenéis que hacer, cómo tendréis que demostrar que habéis superado la prueba y cuál será vuestra recompensa. Aunque tendremos unos cuantos grandes premios, os tenemos que presentar al protagonista de esta noche. El Chusky. Acostumbrados a su forma y a su nombre, ya que durante el periodo del juego esta será la moneda local de Alcalá y será en la mayoría de los casos el premio obtenido al superar los retos. ¿Y qué haré con los chusquis? Pues podré gastármelos en los comercios adheridos, obtener descuentos o servicios de otros miembros de la red, lo mismo que con una moneda local, ya que es nuestra moneda local. No todos los retos estarán accesibles al principio. Algunos retos deblocarán a otros, por ejemplo tendré que ofrecer un servicio a la comunidad para abrir los retos de emprendimiento o tendré que tener un usuario en la moneda para poder comenzar a jugar. Además habrá retos que serán puntuales para una semana, mes o día concreto. Pero ¿cuál es el objetivo del juego? ¿Cómo se gana o cómo se pierde?